En este tutorial les mostraré cómo usar el Action de Lightroom para iniciar. Haremos una selección de área. Bueno, en mi caso mi imagen es con fondo blanco, clonaré la capa background y usaré la herramienta varita mágica y elimino solo lo blanco para rápido. Después, sobre la capa clonada y recortada, nos acercamos en esta zona, presionamos tecla control y clic derecho, será para crear una máscara de recorte, eliminamos la capa, creamos nueva capa y rellenamos de algún color, no importa cuál, y cambiamos el nombre. Si al instalar el estos recuadros están activados, recomiendo los deshabiliten, para evitar la vista previa del avance del action, la capa de la selección en rojo se llamará, Mask. Solo estas dos capas se necesitan, y bueno damos play, y solo esperamos el resultado, yo pondré pause al video para no aburrirlos, el action, yo lo instalo dando doble clic, si gustan pueden hacerlo, o bien, pueden agregarlo desde su ubicación, no importa cómo lo hagas. Y bueno, puedes modificar tu resultado, cambiando el color, luz, destellos, partículas, etc., solo modificando o apagando el contenido de algunas carpetas, o la carpeta completa, miren algunos ejemplos. Bueno, con esto concluyó el video tutorial, como ven es muy sencillo, pero con un resultado fascinante, si quieres este action, agrégame al Facebook, mándame un mensaje y te compartiré el archivo, solo eso, no puedo ponerlo en la descripción del video, por cuestiones de copyright, así que este es el único método que te puedo ofrecer, y por favor, en el futuro crearé más videos con este tipo de contenido, así que cuando me pidas un action, di el nombre del action para saber cuál es. Ya que tengo como 100 de ellos que poco a poco iré compartiendo, con su video tutorial de cómo usarlo, la mayoría se usa igual pero algunos, contarán con pinceles y patrones así que, tomaré todo lo necesario para dar bien la información, bueno eso es todo, y disfruta de los ejemplos que este action puede crear, saludos de Samus sensei, y buenas noches.